seguimos en el centro comercial central world y este es un video de curiosidades curiosidades en mango miren miren lo que me encontré en el centro comercial tienen su prayer room entonces sea la región que sea si necesitas eh, hacer tu oración ahí adentro puedes entrar a hacer no importa puedes venir a comprar no importa aquí tenemos tu lugar para hacer tu prayer room. De hecho aquí están los horarios del prayer room de Central World. Resulta ser que tiene esas servilletas muy bonitas, muy padres. ¡Ah, qué padre! Pero si ves con detalle, oh, oh ¿qué creen? Que este es papel del baño.